Tanto lujo y tanto bueno, ya está en nuestro estudio nuestra compañera Diana Hernández, que es la conductora del programa Latidos, que se emite aquí por esta casa televisiva, y que bueno, pues tres veces a la semana viene aquí a acompañarnos para contarnos novedades. ¿Cómo estás, Diane? ¿Qué tal, gringo? ¿Qué tal de lunes? ¿Qué tal de comienzo de semana? Muy bien, con muchas expectativas, ojalá que todo vaya muy bien, y bueno, pues a ver, tú nos contarás cómo estuvo el fin de semana, qué se prevé para estos días. Exactamente, ya usted decía ya de los nublados, y pues los nublados han cambiado lo que fue la programación del fin de semana en materia de cultura, pero de eso vamos a estar hablando hablando en unos minutos vamos a comenzar con una exposición que está disponible en los espacios de la fundación patiño estará lista para que usted la visite hasta el próximo 26 de octubre llega por título la mente de Quiavito y viene de la mano del proyecto guarminaira En esta oportunidad el colectivo Guarminayra quiere dar a conocer una temática un poco más subjetiva de la que ya habíamos trabajado desde el 2009, eh, que toca temas eh, desde la mirada de la mujer, eh, como la naturaleza, la maternidad, eh, la relación con la tierra, eh, la relación con la comunidad. Y en esta oportunidad hemos querido tocar un tema mucho más íntimo, mucho más subjetivo, más de introspección que se llama la mente que habito, donde cada una de las componentes estamos tratando de mostrar eh, nuestras manías, nuestros miedos, nuestras, eh, nuestras formas de ver las cosas, nuestra cotidianidad, eh, muchos temas que son propios y mucho más individuales que en alguna vez habíamos tocado en, en otras exposiciones. Eh, hemos tenido un debate, una charla entre nosotras, entre las integrantes del colectivo y veíamos que de todos los temas que podíamos tratar en la exposición eh, teníamos diferentes puntos de vista y a, a todas nos, eh, nos incluían eh, temas sociales de diferente forma. ¿sí? ...y la abstracción de los temas es a veces difícil para una exposición... ...así que hemos tratado de ver que nuestra mente es como si fuera nuestro hogar... ...nuestra casa, una habitación que a veces se reduce a cuatro paredes... ...donde se desarrolla nuestro trabajo, nuestra intimidad, nuestra subjetividad... ...y eh, más que salir hacia afuera como hemos hecho en algunas oportunidades, eh, estamos ahora haciendo una forma, de una forma más introspectiva nuestra visión femenina. ¿no? Eh, esa es la, la forma en la que hemos concebido la temática. Bueno, nosotros trabajamos ya desde el 2009, hemos hecho los eventos de los encuentros femeninos de arte boliviano, hemos reunido a 100 mujeres artistas y en esta oportunidad eh, el trabajar eh, solo ha sido eh, incluir, eh, la intimidad de cada una de nosotras. Si bien antes hemos visto las cosas desde afuera, eh, las cosas más eh, en comunidad, las cosas más en, eh, de la naturaleza, del planeta, de la visión femenina, hoy se nos ha hecho tal vez más sencillo porque estábamos dentro de nuestra propia mente, de nuestra intimidad, de nuestro cotidiano y... Hemos querido dar justamente esto, ¿no? O sea, de que cada una quería mostrar su forma de pensar, su forma de ver el mundo, su forma de eh, ver los conceptos. Nos topamos con problemáticas donde la mujer no tiene visibilidad en muchos campos. También esto incluye al artístico. Eh, por sobre todo también el acceso a la educación, al acceso a la educación artística, eh, al acceso de la producción artística también, o el reconocimiento que se debe a la producción en diferentes ámbitos del, del cine, de la pintura, del teatro, de la música, ¿verdad? Y esta es una muestra que quiere también mostrar, expresar, motivar a que las mujeres sigan trabajando dentro del arte, ¿verdad? Eh, también esa es nuestra principal intención. Primero agradecer a Viayala por el... El contacto por la difusión de la exposición eh, va a estar eh, hasta el 26 de octubre en el piso 2 del espacio Simón y Patiño, este espacio cultural tan importante para la ciudad de La Paz que nos ha abierto las puertas y eh, si todo sale bien, si Dios quiere, también esta muestra se llegará a Cochabamba y Santa Cruz y eh, los invitamos a todo el público paseño, a las mujeres paseñas, a todos en sí a que visiten la muestra. Y ya usted sabe, la invitación llegaba de primera mano de parte de este proyecto integrado básicamente por mujeres dedicadas al arte y a la creación, estará en los espacios de la Fundación Patiño hasta el próximo 26 de octubre, así que usted todavía tiene tiempo de visitarlos, y seguimos con otras informaciones, ya decíamos que el clima influyó en la programación de este fin de semana en La Paz, Teatro Grito tenía preparado una presentación al aire libre en el Parque de las Culturas del Teleférico Rojo, con su obra Viaje al Corazón de la Madre Tierra, pues no se pudo realizar al aire libre, pero no dejó de realizarse la función y fue dentro del Teatro Galpón, que también está ubicado en este espacio cultural. Veamos. <música> La obra se trata de dos exploradores que deciden ir a investigar qué pasa de, en el corazón de la madre tierra, así que emprenden un viaje y eh, viven muchas aventuras, se encuentran personajes loquísimos que viven dentro de la tierra, pero también se encuentran a dos ajayus eh, que, que les cuentan y se dan cuenta que la madre tierra está más afectada de lo que se imaginaban. Queríamos realmente reflexionar sobre lo, todo lo, lo, el cambio climático, como todo lo que estamos haciendo, los residuos, y ha sido, ¿cómo como metemos toda tanta problemática en, una, en un solo momento, en una sola obra, como demostramos? Y sin caer en, no sé, sin caer en, en, en que sea así, oigan, todos tenemos que no, para que se haga una buena reflexión, entonces eso ha sido complicado. Mauricio Reinaga, nos, me propone un día, me dice, te cuento que he aprendido a hacer títeres gigantes y yo amo los títeres, nos encantan los títeres, así, entonces decimos, haremos, <ríe> haremos la prueba y primer, la primera idea era solo que sea para pasacalle, pero después decimos, ya los tenemos, están ahí, son hermosos, haremos una obra de teatro con ellos, ¿no? Entonces ahí empezamos a, ¿y qué pueden ser ellos...? tan gigantes que interactúan con personas de nuestro tamaño. Tienen que ser seres especiales, ¿no? Y ahí los hemos, eh, los hemos vuelto que son los ajayus de la madre tierra. Entonces, ha sido loco porque nos hemos tardado harto construyendo los títeres, luego aprendiéndolos a manejar para poder sacar lo más rico de cada uno de ellos y luego ya la puesta en escena. La primera función ha sido locura y el final era demasiado abierto, porque no queríamos que termine como eh, muy positivo, ni así como todo va a estar bien, porque no todo va a estar bien, pero tampoco queríamos, nos pues hemos hecho un final súper abierto, entonces nos hemos dado cuenta que no funcionaba, porque como es para la familia en la calle, y está dirigida a los niños y a los padres, digamos, bueno. A todos, ¿no? Entonces ahí hemos cambiado, así ha sido, la primera ha sido medio loca y el viento nos ha jugado así como, sabíamos que iba a haber viento, pero no nos esperábamos. Entonces ahí hemos ido arreglando las cosas y ahora creo que está buena la función. Bueno, eh, lo bueno es que creo que han nacido con Estrella, porque ya nos han invitado a un festival en Argentina, eh, un festival de títeres en Argentina que es eh, en Rosario, así que en noviembre nos vamos a la Argentina con la aurita. Y luego estamos presentando también la obra, justamente se ha, se ha juntado este viaje con otro viaje que estamos haciendo a un laboratorio de teatro y nos han invitado a presentar la obra ahí también, así que vamos a presentarla todavía buen tiempo, como acaba de nacer, está ahí recién nacidita. Y bueno, este año aquí en La Paz, no sé si la vamos a volver a presentar porque las lluvias no nos, no nos favorecen y nunca se sabe, digamos, esta mañana estaba lloviendo, nos hemos metido aquí al teatro y ahora se ha despejado, digamos, y, y podríamos salir, o sea, es bien loco. Entonces, este año en La Paz no sabemos, pero sí que la vamos a seguir presentando mucho. <música> Y justamente luego de presentar estas propuestas que sucedieron el fin de semana en alguno de los espacios de La Paz, nosotros vamos con algunas propuestas. Es tiempo de revisar nuestra agenda cultural. Veamos qué tenemos. Tenemos el Festival de Poesía Sudaca Marica Machorra Traba Queer 2022 con participantes de Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Bolivia. Esto estará sucediendo hasta este 20 de octubre en varios espacios de La Paz y El Alto con también intervenciones callejeras, conversatorios, lecturas de poesía y también ferias. No supo a tenemos una invitación que llega desde la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Pública del Alto y que estará conmemorando los 19 años de la guerra del gas. Recordando la memoria, recuperando la memoria colectiva, lleva por título una exposición del fotoperiodista José Luis Quintana, y será desde este 17 hasta el 31 de octubre. Nuestro querido amigo El Pata, le mandamos un abrazo grande para él, ¿sí? Un tremendo fotógrafo que, entre otras cosas, hizo esta, esta foto que él tomó, pues, vuelo mundial, ¿no? Salió en el periódico, en el semanario Pulso, de aquel tiempo, ¿no es cierto? Esta foto, esta instantánea, que es realmente extraordinaria y que es una síntesis de las jornadas de octubre de 2003, ¿no? Perdón, paso el chivo. ¿Dónde lo está haciendo nuestro querido amigo El Pata? Estará, la inauguración será hoy a partir de las 12 del mediodía. Ya. En, la, en uno de los espacios de la carrera de artes plásticas de la universidad, decíamos. ¿De, la, ¿de qué universidad? De la, Alta, de, la Alto, de, la sí. de la UPEA. Abrazos al querido Pata. ¿sí? ¿Más? Tenemos. Y tenemos el festival colibrí que la inauguración trae una muestra y talleres de cine para niños, los viajeros del agua, un juego audiovisual... También llegará este festival de la mano del Festival Arica Nativa Huagua. Decíamos que la inauguración será hoy 17 de octubre en el Espacio Cultural Barranco. que está ubicado en Mayasa a partir de las 15.30 horas. La muestra audiovisual será a partir de las 17.30 horas con varios invitados. Tenemos desde la Fundación Patiño la invitación a la lectura de poemas Estaciones, un libro inédito de 2021 a cargo del profesor Sergio Prudencio. Será este lunes 17 de octubre a partir de las 18 horas en el segundo piso del Espacio Cultural Patiño con ingreso libre. Buenísimo, hay que estar ahí, está buenísimo esto. Está Exacto. Bueno. Y tenemos en el Espacio Trinchera Cultural Diálogo Político rumbo al Bicentenario Octubre Negro Gonistas. Muertes impunes y después una conversación con un prestigioso abogado de Estados Unidos, ya no los adelantaba el gringo hace unos minutos fuera de cámara, que también estará acompañado por Raúl García Linera, un analista político. Será este martes 18 el conversatorio a partir de las 18.30 horas en el Espacio Cultural Naira Wiri. Está ubicado esto en, el, en la zona de Miraflores, acá en La Paz perfecto eh, simplemente Tomás Becker no es el abogado que está en este momento patrocinando a las víctimas eh, en la causa que están llevando adelante allá en la justicia de Estados Unidos un hombre comprometidísimo eh, no solamente con las víctimas sino con los derechos humanos no es cierto un luchador así que bueno será una linda oportunidad para saludarlo a Tomás tan cerquita ahí de la de la justamente un día como hoy un día como hoy eh, se iba Gonzalo Sánchez de Lozada dejando ese tendal de muertos más de 70 muertos más de 500 heridos y bueno pues estas estas cuentas que todavía no en la justicia, eh, ni aquí ni allá en los Estados Unidos. Tomás seguramente va, va a poder contar detalles de aquello. Absolutamente recomendable será mañana 18.30 allá en Nairawiri. ¿Sí? Exactamente, uno de los espacios culturales que sabemos que está teniendo una programación. Afines con varios conversatorios y espacios Recordad Gringo, que un día como hoy en 2013 El gobierno boliviano aprobó una ley Para bajar el precio de los libros y de las publicaciones También como motivación del, del ámbito de lectura Sobre todo Qué para bueno. propiciar estos espacios Y era con lo que queríamos cerrar Entonces esto es lo que tenemos por hoy Muchísimas más gracias. Más detalles mañana. Seguro que sí. Diana, muchísimas gracias como siempre. Un placer tenerte acá con nosotros. Nos reencontraremos el jueves. El si jueves, todo jueves nos bien. reencontramos acá, pero igual mañana dejamos siempre nuestro resumen y otras recomendaciones. Muchísimas gracias. Eh, Diana Hernández, la encargada, la responsable, la conductora del programa Latidos que se emite aquí por Avial a partir de las 19.00 compartiendo estos minutos acá en la primera edición.